Buenas, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del de Arte de Manifestar. En esta ocasión, por ahí puede ser que como no estoy muy familiarizado con el tema de combinar el sonido con la grabación y que tipo, los labios se, se vean bien. Puede ser que en el canal de YouTube se escuche, se, se escuche bien, pero se, como que los labios mmm, tipo, no sean los, los míos, digamos, como que estoy atrasado o un poco adelantado los labios. Pero bueno, paso a paso voy investigando cómo hacerlo cada vez mejor y bueno hoy quería hablar de justamente eh, estaba escucho, yo cuando salgo a la calle al super a hacer compras o lo que sea me pongo los auriculares pero no me pongo a escuchar música porque ya la música es como media de no es deprimente para mí pero media como que siempre es más de lo mismo o sea si, no quiero criticar artistas ni nada pero como que los artistas están haciendo todos más de lo mismo obviamente es su campo y a mí como que no me gusta repetir palabras porque generalmente las canciones hablan del ex, de la persona que, ella, que te hizo mal, que te defraudó, el infiel, o no sé, todas cosas malas y negativas. Y Básicamente yo me quiero concentrar en las cosas positivas, entonces lo que hago básicamente es ponerme los auriculares y ponerme a escuchar algún tipo de audiolibro. En este caso estoy tanto escuchando el audiolibro de eh, El Poder Está Dentro de Ti de Luis L. Hay y también tengo el libro, ¿sí? Entonces... Voy leyendo y a la vez también voy escuchando, lo mismo, entonces como que voy y saqué una conclusión, no sé si estará más adelante en el libro o no, pero estaba escuchando un pedacito, creo que el cuarto o quinto capítulo, y venía al supermercado y llegué a mi casa y que esto que el otro, dejé las cosas y me quedé escuchando, porque había una persona, que ella cuenta, que estaba dejando el hábito sí, como mucho mucho el tema del dejar de fumar eh, pero estoy como mucho con ese tema porque no sé se ve que mi sistema activo reticular como es algo nuevo como que busca todo el tiempo eso entonces eh, le presté atención a eso lo que dijo que ella dijo que un señor que estaba dejando de fumar empezó a bendecir cada cigarrillo que fumaba bendecirlo en el sentido de te bendigo gracias, etcétera, y poco a poco esa persona fue dejando el hábito de, de fumar es lo mismo que yo hice para dejar de fumar, pero de, de otra manera, o sea, lo bendijo y dice en el libro que esto funciona tanto como para eh, lugares, cosas que, cosas que no te gustan, cosas que no te gustan tipo, vos bendecís las cosas que no te gustan en la vida, tipo, las agradecés, las bendecís y se van, desaparecen, les lleva un tiempo irse pero se van, entonces el punto es de esto es que la reflexión que yo puedo sacar es que a la mala onda o la mala vibra o lo que sea no le gusta eh ser bendecidos o que no les gusta no les gustan las cosas positivas. Entonces, cada vez que veamos algo malo, un trabajo que no nos guste, una pareja que no nos guste o un amigo que no nos guste o, bueno, si pareja y amigos si no nos gustan estamos en problemas, pero bueno, empezar como a bendecirlos, agradecerle una situación que no te guste, como por ejemplo eh, no sé, en este caso no sé, no consigues trabajo, por ejemplo y empiezas a agradecer tu tiempo libre a lo que voy es como que por ahí capaz que quieres cambiar de trabajo y empiezas a agradecer tu trabajo. O por ahí quieres de alguna manera... Mmm, como te digo? Algo malo que no te guste en tu vida, hábitos, lugares o lo que sea. Empieza a bendecirlos y agradecerlos. Y la conclusión es que a las cosas de mala vibra no le gusta la buena vibra. O sea, el agradecimiento, te bendigo, te quiero. Todas las cosas y las palabras de amor... Como que todo el tiempo se alejan. Eso pasa, no sé si te ha pasado con despertar de conciencia, despertar de espiritual, que te vuelves como una persona súper agradecida por la vida, por todo, y de alguna manera es como que te quedas sin amigos, o sea, esos amigos malas vibras que te se la pasaban chismeando todo el tiempo. Eh, no los quiero clasificar como oh, malas vibras, sin poder hacerlo así. No, sino que clasificaron en el sentido de que quizás en esa etapa de su vida estaban como muy abajo y tú subiste un escalón y como que, uf, desaparece. Esto lo expliqué en un TikTok que está muy abajo, pero lo vuelvo a explicar acá. Que justamente cuando vos, entre comillas, te elevas, lo que sucede es que, tipo, pasas como un siguiente nivel de Mario Bros y las personas que están abajo, si no suben contigo, lo lamento, tipo, se van de tu vida, desaparecen, no están más, vibran en otra en otra sintonía, es como que bueno, vos pasas de sintonía AM, AFM y bueno, eso sucede siempre, se van trabajos, se van parejas, se dan un montón de cosas, pero bueno, Justamente empieza, porque bueno, porque no les la, voy a lo mismo, no les gusta tu buena vibra, las cosas malas vibra, no les gusta la buena vibra, entre comillas. Eh, porque no me gusta clasificar, no, vos sos bueno y sos malo? Para nada, siempre todos podemos ascender, todos podemos elevarnos, entre comillas, todas esas cosas. Digo entre comillas porque es como muy conceptos super espirituales y muy gurús y qué sé yo. Entonces, concepto básico para aprender y de alguna manera como organizarte y decir las cosas. Prestando atención a lo que no te gusta, o no te gusta, bendecilo. Y vas a ver que después se va a ir yendo de tu vida. Bendecilo, agradecelo. Y vas a ver el cambio a corto plazo, porque esto es a corto plazo, hay que hacerlo de manera consciente. Y no es tipo, gracias, gracias, gracias, o te bendigo, te bendigo. No, no es como una palabra, es como realmente sentirlo, realmente te bendigo, gracias, punto. O sea, con el gesto, con la cara, todo. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio. Si me caen más reflexiones del libro de Luis Gey o alguno de los libros que leo, obviamente les iré comentando aquí para que, obviamente, como me gusta a mí, dar conocimiento para que otros lo apliquen. Y si te gustó el episodio o te gusta alguno de los episodios, puedes calificar el podcast con un más 5, un más 4, lo que te parecido. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes darle click al botón de seguir, valorar este episodio y obviamente compartirlo con tus amigos. Que tengas buen día.